Hola, bienvenidos. Esto es Pasa Cuando Sucede, Noticias Tunes. Y hoy te contaré las noticias más importantes de esta semana, como una nueva producción llamada The High Peak, el regreso de Love, Dead and Robot, y una nueva serie para YouTube que se estrena este viernes 13 de mayo, que nos contará como un top show todo lo que sucede o sucedió en la vida de algunas personas históricas. Bienvenidos. Esta primera noticia se trata de Venturia Production Donde nos traerá a un cerdito caza recompensas que está cansado de esta vida No sabe qué más hacer Pero un día un showman lo contrata porque uno de sus animales se ha escapado Él deberá buscar a este paquidermo por toda la galaxia Para que le paguen un buen dinero Eso llegará próximamente a salas de cine O como ustedes bien saben algún algún canal de streaming lo esperaremos muy pronto La siguiente noticia se trata sobre El Viajero Es una producción de Toy Animation Y Manga Producciones Es la historia de... Ay o oh, si el lo promocional es AWS esa es la historia de un pueblo pacífico que vivía por allá en el desierto de los miratos árabes pero un día unas personas muy malas un ejército completo fue el que invadió este sitio y arrebató a un chico de su padre y ahora con sed de venganza, a todo lo posible por salvar a su pueblo. Y encontrar algo sorprendente, uno de sus mejores amigos que él pensaba que se había perdido, lo encontrará perdido en el tiempo. Solo podrán encontrar si te encuentras en China, en los teatros, o si te encuentras en Estados Unidos o en Latinoamérica, llegará a la plataforma de Crunchyrolls. Y espero que él lo disfruten ¡Hey! La siguiente noticia es sobre los Simpsons. Sí. los Simpsons hace muy poco estrenaron un nuevo corto relacionado a la cantante ganadora de varios premios Grammy y ganadora de hace poco del premio a los Oscars por Mejor Música que para la película de 007 No Hay Tiempo Para Morir pues llegará a Springfield En este pequeño corto veremos a Lisa que está frustrada porque no encuentra un sitio para grabar o para ensayar su música pero llegará Billie Eilish al rescate y empezarán a tocar música Este corto lo pueden encontrar a través de la plataforma Disney Plus Por el momento se encuentra en inglés Próximamente se encontrará con su doblaje respectivo al latín Espero que lo disfruten La siguiente noticia es sobre Love, Dead and Robot Esta fantástica serie antológica de nueve episodios Nos contará con nueve más Al parecer llegará con su volumen número 3 Con historias fantásticas ¿Cómo? Volveremos a ver a estos tres robots Que están alrededor del mundo Explorando antes de que ellos mismos no se sé queden extintos Puesto que ellos viven en un mundo post apocalíptico Y deberán sobrevivir Y pues ya lo no, mira, humana Ya no existe El segundo será un mal viaje. Un velero cazador de tiburones se encontrará con un calamar gigante, cuyo tamaño e inteligencia utilizará los cabezas que ya han muerto para poder hablar con la tripulación. El tercero se llama un pulso, eso mismo de la máquina, con los exploradores de la superficie de la luna terminal en un desastre astronómico y deberán caminar y caminar y arrastrar el cuerpo de su copiloto para poder encontrar alguna droga que los pueda proteger antes de que este sitio los perturbe. El tercero es una noche de mínimas muertes. Es un corto de manera Miniatura, literal Una manera miniatura Donde veremos un montón de desastres Nucleares, destrucción De lado a lado y es una historia Alocada, el cuarto es matar Equipo matar, unos jóvenes tontos Y llenos de sed de sangre Harán todo lo posible por salir De un lugar de un enemigo Extraño y por ende Un experimento de la CIA El quinto es un enjambre Donde vemos la historia de un que están explorando el miedo A través de la filosofía Y la fortaleza del más allá Entonces ratón de invasión Donde un granjero encontrará A un grupo de ratas harán todo lo posible por defenderse a capa y espada para poder sobrevivir. Este gruñón gajero hará también todo lo posible por deshacer de ellos con tecnología. Bueno, y esos fueron algunos de los tantos que veremos en esta serie antológica, que serán de locos. Espero que lo disfruten en Netflix este mes de noche. Esta siguiente noticia es sobre YouTube Kids Llegará una nueva serie llamada The Corpus Tal Es un talk show donde veremos a personajes históricos Hablando con ese presentador de sus vidas pasadas De qué fue lo que hicieron eh, para ser tan relevantes Y cosas que pronto no sabíamos de sus historias Esta serie llegará a través de la plataforma de YouTube Kids Serán 13 episodios y serán educativos para los niños Espero que lo disfruten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 Por ahí en la tal del video, pues yo soy al derecho y el video está al revés, entonces no sé en qué lado quedará. Pero bueno, ahí encontrarán todos los videos que hemos subido anteriormente. Si te encuentras en Instagram, recuerda darnos un like y seguirnos para estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo. También activa la campanita en nuestro perfil de Instagram. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Esto fue Pasa cuando noticias Y yo soy la venganza. Bye, bye.